Para calcular potencias, lo único que tenemos que hacer es multiplicar. La base, en este caso el 3, se repite tantas veces como nos diga el exponente, que en este caso sería el 2. 3 por 3 es 9, por lo tanto, 3 elevado a 2, o 3 al cuadrado, es 9. 2 elevado a 3, o 2 elevado al cubo, tiene como base el 2 y como exponente el 3. Por lo tanto, la base se repite, en este caso, tres veces. 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Por lo tanto, 2 al cubo es el número 8. Veamos dos ejemplos más. Aquí la base sería el 3, por lo tanto, en 3 elevado a 4, el 3 se repetirá 4 veces. 3 por 3 son 9. Aquí también tenemos el 9, por lo tanto, 9 por 9 son 81. 3 elevado a 4 es el número 81. En 2 elevado a 5, o 2 a la quinta potencia, la base es el 2 y el exponente el 5. Por lo tanto, el 2 se repite 5 veces. 2 por 2 son 4. Aquí también da 4. 4 por 4 son 16. Y 16 por 2 son 32. Por lo tanto, 2 elevado a 5 es 32. Cuando el exponente es el número 1, la base solo se repite una vez. Por lo tanto, 7 elevado a 1 es simplemente el número 7. 12 elevado a 1 es el número 12. En el caso de exponente 0, el resultado siempre va a ser 1. Para entender por qué el resultado es un 1, tendríais que aprender algo sobre las propiedades de las potencias. En las raíces cuadradas el índice no se escribe, pero en realidad es un 2 que estaría aquí. El radicando, en este caso, es el número 25. Para calcular la raíz cuadrada de 25 tenemos que buscar un número que cuando lo elevemos al índice, es decir, a ese 2 que no se ve normalmente, nos dé el radicando. Se puede ir probando para encontrar el número que elevado a 2 o al cuadrado nos dé 25. Si hacéis la prueba, veréis que ese número es el 5. 5 elevado a 2, es decir, 5 por 5, da 25. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25 es el número 5. La raíz cuadrada de 36 también tiene un índice 2, que estaría aquí, pero que no se escribe. Es decir, aquí hay un 2 que no vemos. Por lo tanto, para hacer este cálculo, debemos encontrar un número que, al elevarlo al índice, que es ese 2 que no vemos, nos dé el radicando, que es 36. En este caso, el 6 es el número que buscamos ya que 6 al cuadrado es 6 por 6 y da 36. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 36 es el número 6. Para calcular la raíz cuadrada de 100, debemos encontrar un número que al elevarlo al cuadrado, dé 100. Ese número es el 10 ya que 10 al cuadrado es 10 por 10 y da 100. Así que la raíz cuadrada de 100 es 10. Otras raíces cuadradas se calculan de la misma manera. La raíz cuadrada de 0 es 0, puesto que 0 elevado a 2, que sería 0 por 0, da 0, que es el radicando. La raíz cuadrada de 1 es 1, ya que 1 al cuadrado, que sería 1 por 1, da 1, que es el radicando. La raíz cuadrada de 4 es 2, ya que 2 a la 2, que sería 2 por 2, da 4, que es el radicando. Cuando os pidan calcular una raíz cuadrada que esté entre 2 que conocéis, como por ejemplo la raíz de 4 queda 2 y la raíz de 9 queda 3, lo que podéis hacer es dar una aproximación. Por ejemplo, si os piden calcular la raíz cuadrada de 6, podéis pensar que está entre la raíz cuadrada de 4 y la raíz cuadrada de 9. Por lo tanto, su valor estará entre el 2 y el 3. Se puede dar una aproximación por truncamiento a las unidades y decir que esta raíz de 6 es aproximadamente 2, ya que la raíz de 6 es 2 y algunos decimales. Para calcular la raíz cúbica de 8 es cúbica porque en el índice hay un 3 lo que debemos hacer es encontrar un número que elevado al índice, en este caso 3, dé el radicando, 8. Si vamos probando, 1 elevado a 3 sería 1 por 1 por 1 que da 1. Ese no es el número que buscamos. Si probamos con el 2, 2 elevado a 3 sería 2 por 2 por 2, es decir, 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8, ese sería el que estaríamos buscando. Por lo tanto, como 2 elevado a 3 o 2 al cubo es 8, el valor de la raíz cúbica de 8 es 2. Si queremos calcular la raíz cúbica de 64, también deberemos encontrar un número que, al elevarlo a 3, dé 64. 2 no es, puesto que 2 elevado a 3 da 8, como hemos visto anteriormente. 3 elevado a 3, si lo calculamos, es 3 por 3 por 3, es decir, 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Este tampoco es. Si probamos con el 4, veremos que 4 por 4 por 4 da 64. Por lo tanto, la solución es 4.